El paseador de los perros de Lady Gaga, a quien dispararon la semana pasada durante un robo en Hollywood, en el que se llevaron a dos perros Bulldog francés de la cantante, describió la violencia que sufrió y su recuperación después de estar muy cerca de la muerte en publicaciones en redes sociales. Las publicaciones de Ryan Fisher... Incluyen fotografías tomadas desde su cama en el hospital donde dice todavía falta mucha sanación Pero agregó que anhela poder reunirse de nuevo con los perros A Fisher le dieron un disparo mientras caminaba con tres perros de Lady Gaga en una calle cerca del famoso Sunset Boulevard